solo tu corazón caliente Y nada más Un paraíso Un campo sin ruiseñor ni ligas, Con un río discreto Y una fuentecilla Sin la espuela del viento sobre la fronda Ni la estrella que quiere ser hoja Una enorme luz Que fuera luciérnaga de otra En un campo de miradas rotas Un reposo claro y allí, nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirían muy lejos. Y tu corazón caliente, nada más.